Ah, qué gran juego, vampiro. Soy León, tal vez me recuerden otros videos como todos los videos de la taberna de rol, o más recientemente nuestro canal de Twitch. En la entrada de hoy, queremos despedirnos de este ciclo de Vampiro La Mascarada, quinta edición, con un especial de las intros. Vamos a ver cómo quedaron. Yo no estoy en contra del sistema De todos los sistemas Capitalismo Está preparado para que los pobres no tengan nada Comunismo La mentira que se creen los giles Windows Sistema operativo ¿Por qué los operativos tienen que estar organizados? El sistema nervioso Hace que te duelan las cosas Pero por sobre todo Estoy en contra del sistema de Polea. Las polea deberían ser libres Y hacer lo que quieran Organizarse para levantar más pesos. ¡Que levanten peso solas! ¡Ellas pueden! Soy uno con este bosque. El viento me habla a través de sus hojas. Reconozco cada animal por su nombre o por su rastro. La tierra me invita. Por ejemplo, este rastro es un antílope. Un amigo mío Se llama Rubén. Este de acá Un lobo Carlos Y este de acá que quiso caca ahí de Mateo Y está descompuesto A mí me dicen loco ¡Loco! me dicen. Hay unos que se enojan por cualquier cosa y a los otros no les gusta el cemento. Y no les digo de los demás porque vi el futuro y sé que ya los van a conocer. Pero si yo estoy loco, este chabón está en cualquiera. ¿O oh no, Batman? No me molesta vivir en las alcantarillas. Ni el olor, ni la humedad. Y las ratas que viven ahí no me molesta estar alejado de la sociedad y pasar de vez en cuando en callejones oscuros para nada lo único que me molesta son estas garras porque no puedo usar el teclado Oh, interesante necesitamos cambiar esas cortinas por unos Turquesa, tal vez un poco más bordeaux. ¿Y qué les parece agregar unos muebles barrocos? Estoy pensando barrocos, estamos todos pensando en barrocos. Necesitamos alfombras y unos cuadros en las paredes, chicos. Un poco de vida, ¿qué les parece? Eh, señor, esta es una concesionaria. Ten tenemos autos, hay un, un Fiat 600, no hables, no hables, nunca más, por favor. Muchos dicen que Sangre Life es un esquema piramidal, pero nosotros decimos que es mucho más que eso. Funciona así, vos hoy te sumás, y después tratás de sumar a cinco personas más Y que esas cinco personas más Se sumen a esas cinco personas tuyas Entonces cada uno le da sangre al siguiente Y eventualmente vos tenés un montón de sangre Vas a poder hacer lo que quieras Vas a poder hacer magia de todo tipo Con nosotros, el clan Tremere Y Sangre Light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 tratando de ganarme la vida con lo que sea. Va a la CES y nadie te acepta. Va a los sindicatos y no está en ningún lado. Después resulta que existen los vampiros, te transforman y tampoco tenés clan. Desde que tengo memoria que me gustan los vampiros. Todas las historias. Sí, sí. Incluso esas que están todos pensando.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 Así que ahora trabajo todo el día como cocinero y de noche como sangre débil también Porque lo único que puedo hacer es revolver mi olla con mi alquimia y nada más León, pedido en la mesa 1 ¿Cómo que no tenés más? te pensás que todo es gratis? Uy, fueron increíbles esas introducciones Esperemos que haya más ciclos como estos